Estás viendo la hora de Hurlingham. Ahora viene el resumen informativo de Arbia. Ya sabes, a nosotros nos gusta estar cerca tuyo. Arbia informa. Gobierno. El Gobierno Nacional estableció una serie de medidas de asistencia para empleadores y trabajadores de pymes y del sector autónomo en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. El paquete incluye la reducción de aportes patronales, el pago del 50% de los salarios de los empleados del sector privado y créditos para los autónomos en los que el Estado se hace cargo del 100% del costo financiero. Provincia. El gobernador Axel Kisiliov recibió en el aeropuerto de Ceiza la llegada del avión de aerolíneas argentinas con insumos médicos provenientes de China. Pero necesitamos que los y las se sigan cuidando, que se queden en las casas, excepto que sea una de estas actividades que va a estar exceptuada. Las actividades exceptuadas que sean con muchísimo cuidado, siguiendo los protocolos y las reglas para que una actividad exceptuada no sea un nuevo foco de contagio. Podemos avanzar en algunas actividades. La provincia va a anunciar endurecimiento de muchas de las reglas que teníamos hasta ahora. ¿Para qué endurecer? Para poder generar excepciones en otros lugares. Y cada municipio va a elevar, y está elevando, ya lo he hecho, qué actividades quiere y ha hablado con su comunidad de exceptuar en el interior de cada uno de esos municipios. Sociedad. El uso del tapabocas y nariz ya es obligatorio desde hoy para aquellos que circulen en el transporte público o deban asistir a los espacios cerrados de acceso público en la provincia de Buenos Aires. País. El gobierno anunció la concesión de un permiso excepcional de traslado desde las 0 horas del sábado hasta el martes para que las personas que quedaron bajo aislamiento obligatorio en el país puedan volver a sus hogares. Mario Meoni, ministro de Transporte. El plazo de 96 horas tiene que ver con la razón de que no sea, no se haga algo una habitualidad, sino que tiene que ver con cuestiones muy específicas de familias o personas que han quedado en un ciclo este, determinado fuera de sus hogares por razones eh, extraordinarias. Eh, si lo dejáramos abierto de manera permanente, se transformaría en algo de una habitualidad y no es lo que estamos buscando, sino simplemente queremos ser equitativos con aquellas personas que han varado, que han quedado varadas dentro del país en función de que sí permitimos el ingreso de muchas personas que quedaron varadas en el exterior. Economía Popular el subsecretario de Promoción de la Economía Social y el Desarrollo Local, Daniel Menéndez, analizó las consecuencias que trae el aislamiento por el coronavirus en la economía de sectores vulnerables hacer frente al a que el sistema sanitario pueda dar respuesta ante ante un posible brote y, y una posible complicación en relación con el número de afectados, eso trae sin duda consecuencias a partir del parámetro económico de la changa, del laburo informal, sobre todo se expresa en lo más angustiante que tiene que ver con la asistencia alimentaria, se ha multiplicado por tres la cantidad de, de espacios donde hay que asistir, son millones los compatriotas, los vecinos, las vecinas los barrios populares que incluso hasta ayer se valían de su trabajo para poder alimentarse y hoy necesitan eh, de una mano de la comunidad, de una mano del, del Estado, y también es, eh, es importante señalar que en el medio de esta tragedia y de estas complicaciones producto de la pandemia, hay, hay un enorme valor que tiene nuestra sociedad, que es, es de la cantidad de organizaciones comunitarias que existen la cantidad de solidaridad que, que se expresa y que por supuesto con un enorme esfuerzo con una enorme dificultad, entiendo yo que lo estamos llevando con bastante digamos disciplina, con bastante de esfuerzo de la respuesta ante esta situación. Reporte diario del Ministerio de Salud. Estamos muy cerca también de empezar una nueva fase. Hoy es 20 de abril, pasó un mes de ese 20 de marzo que empezamos el aislamiento social, preventivo y obligatorio y estamos trabajando fuertemente en generar este escalonamiento de las excepciones para empezar a reiniciar actividades esenciales de manera organizada, diferente a nivel institucional de la producción y de los comercios en su organización y de manera diferente en la cotidianeidad de este reinicio por parte de cada una de las personas que tengan un rol en estas nuevas actividades. Y en ese sentido, el testeo y la estrategia de testeo va a acompañar esta nueva etapa, por supuesto, las personas que tengan síntomas deben consultar y si cumplen en la definición de caso, deben ser testeadas y poder darle seguimiento muy estricto para poder aislar a las personas que se confirmen y a sus contactos y de esta manera aprovechar al máximo esta estrategia para minimizar la transmisión la detección precoz y la prevención de la transmisión es clave Provincia El gobernador Axel Kicillof habilitará excepciones a la cuarentena en el interior de la provincia de Buenos Aires pero aclaró que serán muy pocas en relación al conurbano Así lo sostuvo en una conferencia de prensa sobre cómo se va a aplicar la nueva fase de la cuarentena administrada luego de que el Gobierno Nacional habilitara otros 11 rubros de actividad. La provincia lo que va a hacer ahora es proceder a autorizar esas actividades que habilitó la Nación en cada uno de esos municipios, cada una de ellas con sus respectivos protocolos. Por eso no es una flexibilización, porque actividad que se autoriza viene acompañada de un protocolo para su aplicación. Queda solamente ver aquellas actividades que solicitaron los municipios, pero que no fueron autorizadas por el Gobierno Nacional. Salud. El ministro Ginés González García confirmó que la cuarentena seguirá después del 27 de abril, pero que comenzará a abrirse en el interior del país. Esto significa que el aislamiento obligatorio será más flexible en aquellos lugares donde no hay infectados o se registraron pocos casos. Además, destacó el proceso que se viene llevando al poder aplanar la curva de contagios. Y, por supuesto, estamos ahora entrando en una segunda fase de lo que ha sido el programa de gobierno para tratar la, la administración de la pandemia, como, como dijimos del primer día. Claramente, hemos regulado con este esfuerzo notable del pueblo argentino, la cantidad de casos y eso ha permitido que el sistema de salud los procese sin ningún tipo de inconveniente, tenemos capacidad ociosa disponible en todo el sistema para atender muchísimo más casos de lo que se están produciendo y en ese sentido es parte también de nuestro éxito. Haber actuado como actuamos significó que pese a que estamos, eh, o gracias a que estamos ampliando la capacidad de, de nuestro recurso institucional para atender los casos graves... Claramente hoy tenemos una enorme capacidad ociosa, Si tenemos eh, muchísima capacidad. Hoy las clínicas están a un 30, a un 35% de su porcentaje ocupacional. Las terapias intensivas están al 50% de su porcentaje ocupacional. ¿Y qué significa eso? Y significa que tenemos la mitad de la cama vacía por si fuera necesaria. Ojalá que no fuera necesaria. Pero claramente lo que estamos haciendo es eso, regulando y administrando eh, la aparición de nuevos casos. Economía. El ministro de producción, Matías Culfas, explicó las nuevas medidas incluidas en el paquete de ayuda que amplía las vigentes en el marco del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. Hemos evaluado la necesidad de ampliar ese paquete de ayuda y a la vez hacerlo más sencillo. De modo tal que la ayuda para pago de salario se concentra exclusivamente en la herramienta del salario complementario, que lo que tiene básicamente como, como efecto es que el Estado, el Estado Nacional, va a estar pagando a través del ANSES. A comienzos del mes de mayo, eh, el 50% del salario de todos los trabajadores del sector privado que trabajan en empresas que se han visto afectadas por este, la pandemia. La mitad del salario con un piso, que es el salario mínimo vital y móvil, y un techo que es el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles. Aproximadamente este, el 80%, 8 de cada 10 trabajadores del sector privado, van a estar cobrando una suma que es la mitad o un poquito más de la mitad del salario eh, del que cobraron en el mes de febrero, completamente abonado en este caso por este, el Estado a través de la ANSES. Ciudad. Un juez porteño declaró en la medianoche la inconstitucionalidad de la resolución del gobierno porteño, mediante la cual se estableció la virtual prohibición de circular en la vía pública a personas mayores de 70 años durante el aislamiento social sin autorización previa de la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Reporte diario del Ministerio de Salud. Eh, nosotros estamos en un momento del año donde tenemos por delante las temperaturas más frías, la circulación de los virus respiratorios y eso hace que nuestra estrategia de administración del aislamiento social preventivo obligatorio tenga que tener en cuenta este factor. Nuestra recomendación debe contemplar esa situación y la otra situación muy importante es que nuestra eh, decisión para ingresar al aislamiento social preventivo ...obligatorio, estricto, este 20 de marzo ha sido en una situación epidemiológica particular de un número reducido de casos, un número reducido de fallecidos y quienes empezamos este aislamiento y nos quedamos eh, en casa eh, solamente saliendo para actividades esenciales, eh, se, la mayoría de esas personas no habían tenido contacto con el virus, por lo tanto esa salida debe ser también muy escalonada y debe ser monitoreada y debe ser una decisión un tiempo de monitoreo y en función de eso decidir si avanzamos al paso siguiente empresariales la Confederación General Empresaria de la República Argentina CIGERA y la CGT coincidieron en la importancia de crear un comité de crisis conformado por el gobierno, empresarios y trabajadores para atender la urgente situación de la industria y el comercio PYME en el marco del necesario aislamiento social, preventivo y obligatorio. Economía El ministro Martín Guzmán afirmó que no habrá otra oferta para el pago de la deuda. Consideró que se trata de una oferta responsable y que es el producto de lo que se conversó y negoció anteriormente. Antes del coronavirus, ya estimábamos que Argentina eh, no podía pagar nada en los próximos años en particular en la oferta que hemos realizado es un periodo de gracia de tres años y bueno si no si no se podía pagar nada antes del coronavirus eh, el coronavirus ahí no afecta eso significa que ya no se podía pagar nada con el coronavirus menos aún la oferta es la que es ya está, ya está la, hay una oferta que ya está en la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos y bueno es el producto de eh, el entendimiento al que hemos llegado en función de las conversaciones y negociaciones que hemos tenido de las cuales insisto o sea, no, no es que hubo acuerdo porque ellos están pidiendo algo que es simplemente insostenible. De hecho, uno de los grupos presentó una oferta, eh, una oferta que implica cero quita de interés y cero quita de capital, simplemente eh, reacomodar pagos de intereses en el tiempo. Era algo absolutamente insostenible que eh, hubiese llevado una dinámica de deuda que bueno, es una dinámica que, no sé, que el país no, no puede enfrentar, que no puede sostener en el tiempo. De modo que esta es la oferta y esto es sobre lo que hay que decidir gabinete. El ministro del interior, Eduardo Guado de Pedro, afirmó este martes que la mayoría de los gobernadores está de acuerdo con mantener la cuarentena, más allá del próximo domingo 26, aunque aseguró que la decisión sobre la continuidad del aislamiento se tomará en los próximos días. Estamos trabajando para colocar cámaras en 31 centros de frontera distribuidos a lo largo de nuestro país. Esas cámaras calculamos que van a estar puestas en aproximadamente 15 días. El concepto cuarentena sigue la protección a nuestros adultos mayores que son las personas que más tenemos que cuidar ese concepto sigue lo que tenemos que ir viendo día a día es que actividades van a ir comenzando a funcionar Seguridad Social El titular de la ANSES Alejandro Vanoli Anunció una nueva prórroga para los tomadores de créditos del organismo, nuevas fechas para inscribirse o corregir datos para acceder al IFE y las fechas de pago de ese beneficio para quienes no cobren por CBU. Sabemos de que muchas personas, porque eh, no estaban los datos actualizados, porque en ANSES, en RENAPER o en AFIP no constaban datos, gente que hace mucho tiempo que no hace trámites o que trabaja en la economía informal, y no se contaban determinados datos necesarios para otorgar los beneficios. Nosotros, como dijimos la semana pasada, estamos habilitando el mecanismo de atención virtual del ANSES para aquellas personas a quienes les corresponde, del beneficio y tengan que acreditar distintos motivos por los cuales estaba pendiente, puedan hacerlo. Reporte diario del Ministerio de Salud no subestimar el riesgo de infección, no subestimar eh, la posibilidad de tener contacto con el virus. Parece eh, por ahí que, que que esa situación no nos va a pasar, podemos pensar que no nos va a pasar, que no nos vamos a infectar, y eh, ese es el momento en el cual aumenta el riesgo porque bajamos la guardia. Entonces, aunque tengamos que salir, como decimos siempre, alguna situación puntual y excepcional, eh, y volver a casa, o aunque tengamos que salir a a realizar nuestra actividad como como excepción eh, como esencial, siempre sepamos que en cada momento y en cada acción tenemos que tener la prevención de eh, prevenir justamente nuestro contacto con el virus para prevenir nuestra infección y prevenir transmitírselo a otra persona, sobre todo a una persona que pueda tener eh, más riesgo. Provincia. El Sindicato de Trabajadores de Sanidad advirtió que existe al menos un 40% de residencias que no están registradas en Buenos Aires. Evaluaron que funcionan por lo menos 1.800 lugares que alojan adultos mayores bajo modalidades diferentes. En ese sector de informalidad, las condiciones de los pacientes y la situación de los trabajadores resulta precaria. Medios públicos. El secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritelo, destacó el trabajo conjunto entre los medios públicos y el Ministerio de Educación para la difusión de contenidos educativos en el marco de la emergencia por la pandemia. Mencionó también el apoyo de los medios privados en ese sentido, al exponer en forma virtual ante una comisión de diputados. Creemos que hemos hecho un, una, una enorme conjunción con el sistema privado de comunicación también y con los medios públicos para poder llegar a la mayor cantidad de hogares y a la mayor cantidad de lugares de todo el país y de toda la Argentina. Desde la agencia TELAN planteamos una página que se llama Confiar y ese día se la presentamos a todos los medios de comunicación con el objetivo de dilucidar aquellas cuestiones que están dando vueltas todo el tiempo en redes sociales, en páginas web, etcétera, que tienen que ver con la veracidad, veracidad informativa. Parece que es un momento de muchísima responsabilidad, muchísima responsabilidad de los medios de comunicación, muchísima responsabilidad del Estado de tener una información precisa, una información chequeada, una información que no genere angustia a la población. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, se reunió con el Comité de Seguimiento de la Emergencia por el Coronavirus. En ese encuentro se analizó qué actividad se puede exceptuar en el marco de la cuarentena administrada. Desde esa conferencia de prensa, el Gobierno Nacional exceptuó varias tareas en las provincias que habían pedido cierta flexibilización. Empezamos a trabajar en reanudar actividades desde el punto de vista productivo. Lo hemos hecho la semana pasada, lo veníamos haciendo ya hace un tiempo, lo hemos hecho la semana pasada, uh -huh. el día sábado, con una decisión administrativa donde se incorporó a gran parte de las provincias con más de 11 actividades. Vamos a estar también publicando otras actividades y esta vez sí, para provincias bien focalizadas, actividades bien puntuales. Ciudad. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que las cuentas públicas del distrito están en emergencia y anunció una serie de medidas para preservar los recursos de la administración porteña. Ustedes saben, ya lo habíamos anunciado a principio de año, teníamos un plan de obra ambicioso para seguir este proceso de transformación de la ciudad. La decisión hoy es no se empieza ninguna, ninguna. Obviamente, salvo algunas, como se están haciendo de adecuación de los hospitales, salvo alguna específica para el tema de la pandemia. Vamos a tener flexibilidad también para redireccionar recursos... Vamos a hacer un, una unificación, control y monitoreo de todas las compras relacionadas con la pandemia. Obviamente es una norma de emergencia que responde a la emergencia en la que estamos. ¿no? La verdad que estamos en una emergencia en las cuentas públicas de la ciudad y queremos, como hacemos siempre, anticiparnos. Reporte diario del Ministerio de Salud. A partir del día de mañana se va a dar inicio a un estudio que se llama preliminarmente estudio de vigilancia sanitaria para evaluar la proporción de personas con serología positiva para COVID y la lógica va a ser que lo vamos a iniciar en el transporte público, en los centros donde las personas se toman el transporte público en eh, diferentes fases en todo el país y vamos a iniciar en AMBA, en la Ciudad de Buenos Aires y en la área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en Constitución, Retiro y Once, y mañana vamos a hacer el primer paso en la estación de Constitución eh, en, el, en el contexto de evaluar el protocolo de toma de muestras para después seguir trabajando en la implementación en el resto de las estaciones y en el resto de las jurisdicciones del país. Gobierno. El presidente Alberto Fernández analizó este jueves la extensión de la cuarentena que vence este domingo y se espera la prórroga de la medida. Según trascendió, sería hasta el próximo 10 de mayo. Trabajando fuertemente con todas las provincias en tratar de encontrar, obviamente, un punto de equilibrio entre la necesidad de reanudar actividades productivas, la necesidad también de que exista cierta vida social que se empiece a reanudar, pero también fijar protocolos muy fuertes que cuiden la salud de los argentinos y las argentinas. Esa es la realidad. Ese punto intermedio es parte de conversaciones que tenemos eh, permanentemente con los gobernadores. Vamos a estar también publicando para provincias bien focalizadas, actividades bien puntuales. Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires no. Economía Popular. Alberto Fernández y Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, se comprometieron a crear un fondo para estimular a la economía popular tras mantener un encuentro donde ambos funcionarios escucharon los reclamos y propuestas de distintas organizaciones sociales. Juan Carlos Alderete, corriente clasista y combativa. En muchas de las cosas nos vamos a tener que reinventar también nosotros, puesto de que no va a ser como antes, por ejemplo, los compañeros que recogen cartones, es decir, van a ser mucho menos, porque también la consumición es mucho menos, por lo cual también hemos dicho de que, y le hemos dicho que coincidíamos totalmente con las medidas y las decisiones que ha tomado. Medidas como la cuarentena, decisiones que también ha tomado para el, el pueblo más vulnerable, que justamente. Hay una gran cantidad de argentinos. Todos los programas sociales, llámese también PYMES, en lo cual también hemos propuesto de qué manera ir al encuentro del trabajo. Gabinete. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que el gobierno nacional no va a homologar un recorte salarial a empleados de empresas en actividad durante la pandemia. Y además les pidió a los trabajadores que se queden tranquilos porque el Estado está haciendo todo lo posible para proteger el empleo y el salario principal esfuerzo que estamos haciendo es sostener el empleo. El, el, el Estado sacó el tema para la asistencia al trabajo de la producción donde nos vamos a hacer cargo de hasta el 50% del salario, con los límites de, de, de dos salarios mínimos o como piso un salario mínimo y eso estamos tramitando la semana que viene probablemente ya aproximadamente se estén aceptando los pedidos de empresas que representan algo así como dos millones de trabajadores. Así que estamos haciendo todo lo que dijimos, estamos haciendo todo lo que sea para proteger el salario de los trabajadores. Ahora, hay actividades en donde a lo mejor el daño es mayor y ...es probable que estén negociando sus pensiones... ...con alguna alguna disminución del salario... De, eh, ...alguna disminución de salario... pero el salario de bolsillo... ...en esta situación de crisis... ...esto es probable... ...pero esto no se va a poder hacer... ...sin participación de los sindicatos... ...y, sino, y sin participación del Estado... ...a través del de mecanismo de la remolgación... ...así que yo les diría a todos los trabajadores... ...que se queden tranquilos... ...estamos haciendo todo lo necesario para protegerles... ...tanto el mantenimiento del contrato... ...como los ingresos... ...lo único que estamos viendo es en aquellos casos... ...donde la gente no está trabajando o sea, en ningún caso se, se van a homologar modificaciones salariales de gente trabajando, o sea, que eso sería el salario. Lo único que estamos haciendo es diciendo, en aquellos casos que la empresa está cerrada, que no está trabajando, y suspende a la gente, en esos casos podemos, a, podemos autorizar el pago de una compensación no remuneratoria que sea levemente inferior al salario. Pero el, no, hay, no hay ninguna probabilidad de que homologuemos de disminuciones salariales de gente trabajando. O sea, esto esto, esto hay que descartarlo. ¿eh? O sea, el salario que está trabajando está protegido como siempre. Y cuando arranque la actividad, va a seguir protegido como siempre. Ciudad. El vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli aclaró que los testeos masivos van a empezar por los trabajadores de la salud. Después será el turno de los trabajadores en geriátricos y luego de los policías. Los testeos masivos a pasajeros del transporte público no serán parte de esta etapa. Los test rápidos los vamos a utilizar para los que, los que entren, porque todos los días estamos esperando que entren, hemos adelantado, para el 10 de mayo, estamos esperando que entre mañana, pasado y domingo. Apenas tengamos tan rápido, vamos, lo primero que vamos a hacer Antonio es profesionales, rápidamente, son ellos los que están al frente de la pandemia y son ellos Exacto. los que tenemos que ir controlando periódicamente. Sí. Seguiremos por eh, trabajo rápido y ahí ya puede ser con PCR a eh, todo lo que es geriátricos digamos, trabajadores sí. de los geriátricos este rápido, pero también después si hay alguna alerta en los geriátricos rápidamente después podemos avanzar con sectores de lo, de, de seguridad que están al frente de la pandemia, digamos ese es el efecto más rápido: a atacar a ver, o avanzar sobre los sectores que están sí. al frente de la pandemia para evitar mm -hmm. que un contagio saque de la cancha a 10, 15, 20 personas. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina.